¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí tenemos una aperturita más de máquinas Tenemos 2.222 de oro Vamos a comenzar ya de ya Vamos a ver qué nos puede salir en esta nueva apertura de máquinas, chicos Hay que darle muy fuerte, ¿vale? Para ir ahorrando gemitas, mmm, coches fusionados que no tengamos, etc Vale, lo mismo que digo siempre, buscando los coches que nos hacen falta Está ese coche que no necesitamos pero de momento nos ha dado dos gemas me gustaría dejarseis un buen like chicos que os suscribiráis si no estáis y sobre todo si estéis suscritos darle a la campanita porque muchas veces muchos de vosotros me decís que no os llega la notificación del vídeo bueno pues le dais a la campanita y a partir de ahora os va a llegar la notificación bien llegada vale ya tenemos un par de máquinas abiertas vamos con la tercera bola común a ver qué nos puede salir, está coche listo, vale vamos a hacer un pequeño recuento, nos falta un mini auto por aquí, este que evidentemente no tenemos, el quad, nuestro amigo el quad, a ver si nos saliese hoy por fin, vale esta ambulancia legendaria, el ariete, bueno y el barreminas que nos queda dos. Veo más factible que nos salgan los otros coches para poder fusionar un nuevo coche. Bueno, otra común. Así apareciese ya ese quad que tanto queremos y deseamos. Pero no, me parece a mí que no va a ser hoy, ni mañana, ni pasado. Veremos a ver cuándo es. Vale, esa momia, coche oculto. Que. Madre mía, un poco raro de conseguir, la verdad. Otra común, vale, común es esta apertura. Bueno, ya sabéis que en la anterior apertura, ojo, usáis la scooter. Esta nueva moto de esta última actualización que va con el estadio. Y bueno, eh, ¿qué os estaba diciendo? Se me ha olvidado. Vale, no pasa nada. Deciros que os deis un poco de prisa, ¿vale? Enseguida termina el tema de conseguir puntos para tu selección. Bueno, va a España la primera, Argentina la segunda. Creo, si no recuerdo mal, que está Reino Unido o Alemania tercera. Bueno, subimos de nivel, chicos. Nivel 62 ya, no me lo creo. Bueno, se nos mejora las cuchillas al número 5. A nivel 5, perdón. Y duran 4 segundos más. ¿Vale? Guay. Todo lo que sea sumar. Por mí bien. Vale, nos sale extravagante. Ya tenemos al nivel 3. Porque recordar que lo dimos para poder fusionar un nuevo coche. Vale, nos sale una morada. Vamos allá. A ver si nos sale alguna legendaria. Vale, lo que iba a decir antes que la anterior en el anterior vídeo abrimos la cantidad de 3.333 máquinas. ¿Os ha gustado la idea? Bien, chicos. Legendaria. Vale, vale, vale, vale. No digo nada. Espero que sea la ambulancia. Bien, bien, bien la ambulancia, vale. Buah. En la anterior apertura os salieron dos legendarias. Dos legendarias que teníamos ya. Buah. Perfecto, llevaba mucho tiempo esperándola para poder fusionar un nuevo coche. Este nuevo coche vamos a fusionar. No en este vídeo ni, sino en el siguiente. Uf, me, me había asustado. Vale, este nuevo coche que necesitamos... El clásico, fantasmal, donut, ambulancia Bueno pues ya lo tenemos Así que haré un vídeo Fusionando este coche, probándolo Diciendo qué me parece chicos Estaros atentos a lo que hoy he dicho antes Darle a la campanita Y bueno vamos a seguir Quedan 14 máquinas ¿Os ha gustado la idea de Que vaya subiendo Por así decirlo Números de máquinas capicúas Bueno y está. Bueno, y dejar abajo en los comentarios. Os gustaría que subiese algún tipo de vídeo que sea divertido en torno a Clash of Cars. Vale, me gustaría hacerlo. Subir todo lo que pueda de este maravilloso juego que tanto os gusta y me gusta. Vale, de momento una legendaria. Pues la ambulancia. Es que era la que quería. No me gusta mucho. Para mí es de las peores ambulancias. Eh, peores legendarias, Pero, Pero bueno. Nos ha salido, vamos a poder fusionar un nuevo coche, un nuevo coche vamos a tener para nosotros Porque todo lo que consigo yo aquí es para vosotros también, para que lo veáis, para que lo disfrutéis Chicos, espero que os lo paséis muy, muy bien viéndome Ahí Tenemos aquí este coche lujo, dudo ya mucho que subamos otro nivel Pero bueno, si nos sale otra legendaria no lo descarto ¿eh? Vamos con la siguiente, quedan 11 máquinas De momento guay porque nos ha salido esa legendaria ambulancia que no solo es una legendaria, sino que también la queríamos. Y vamos allá, vamos a ver esta común. Buah, si me saléis y ya el cuad, me voy de la vida. Vale, es el totem, que para mí es el más difícil de conseguir. Junto a lo mejor que puede ser el coche oculto de la mina, que se necesitan un par de compañeros. Y saber ponerte bien en los sitios. Tener las pinturas, etc. Vale, usar o el pagón de guerra. Está gemas porque lo tenemos maximizado Está otra morada No caerás a breva que nos salga otra legendaria Que bueno, para pedir legendarias pido Alguna que no tenemos maximizada Como puede ser el coche velocidad Que la verdad que me sale muchísimo Vale, una épica eh chicos Nos, nos puede salir el ariete Que necesitamos uno O un barremina que necesitamos dos me sale últimamente el montacargas. Pero mucho. Pero mucho. Mira que la tenemos maximizada. No la quiero para nada. Bueno, nos dan 5 gemas. Ya lo sabéis. Las épicas dan 5 gemas. Que no está nada mal. Y bueno, vamos acercando a la inmensa cantidad de 600 gemas, chicos. No me lo creo No me lo creo Tantas Tantas aperturas Y por fin Una Que a priori iba a ser Normalita Baja Porque claro 2.222 de monedas O sea 22 máquinas Y bueno Me están saliendo Todo lo que necesitamos Con este mini auto Con este mini auto Podemos fusionar Si no recuerdo mal Este de aquí Dos coches más para fusionar, chicos. Buah. ¿Qué más puedo pedir? Vale, seguimos. Quedan seis máquinas. Ya. No me sorprendo de lo que pueda llegar a pasar. Si es el cual quad... Que separe el mundo. Madre La momia. Vale. 559 gemas. Que son muchas gemas. Dejadme abajo en los comentarios cuántas gemas tenéis vosotros. Vale, nos sale una morada Perdón que esté así un poco parado Pero es que... Pff, no me lo creo todavía Bueno, sale este Griffinelli, Coche de prestigio nivel 50 Que lo tenéis en el canal Por si queréis ver cómo va Bueno, quedan 75 De experiencia Que a menos que nos salga una legendaria Dudo mucho yo Que podamos subir de nivel otra vez más En el vídeo Vale, morada O el donut Guay del Paraguay donde dan gemitas Dos gemitas que dan las moradas Común Madre mía, yo cuando veo ya una común Me ilusiono más que si fuera una legendaria Quiero el quad Quiero el quad ya, por favor Esta es la apertura, esta es la apertura Es que tiene que salir aquí, por favor Si salies aquí, madre mía Si saliese en esta apertura Ya de por sí os digo que Que Vamos el título de la apertura va a ser Maravillosa apertura, por favor Pero es maravillosísima oh, Coche Duque Maximizado Y última máquina, eh, chicos No pido nada porque ya Nos ha salido todo a pedir de boca Bueno, una morada, no nos va a salir Nada que necesitemos para ningún Coche nuevo fusionado Pero bueno, a ver qué es La onda reto se mejora, más 20 de experiencia, nos quedamos muy cerquita de subir de nivel. Y bueno chicos, hasta aquí la apertura de hoy. En el próximo día de suba vídeo, subiré un nuevo coche fusionado. Pronto subiré otro nuevo coche fusionado porque tenemos dos para fusionar. Bueno, me gustaría que un buen like que apoyaseis el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.